que eh, los gobiernos hagan eh, propaganda de sí mismos eh, con inauguraciones de obras a todo trapo. Bueno, eh, lo de a todo como... trapo lo dejo por tu cuenta, se te cargó, no, porque el... obra, obra, <risas> lo que son obras te inaugura no, no, una oficina en el va al lo, presidente, me refiero, para una me oficina. Refiero a lo que, me refiero, perdón, a lo que ha sido el propósito de, de estas reglas que son de, de, de distinto tipo, eh, están destinadas a evitar lo que ha sido una práctica en la Argentina.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 trazó una imagen bastante negativa respecto... de, no, de, duda. de o sea, de, de, O sea, del bardo que hicieron en el día de hoy, el mamarracho que hicieron, ya no se vuelve. Eh, no, no, en política bueno. no hace, volvés. Que le hace una mancha más al tigre, ¿no? <risa> claro, eh, eh, sí, estamos cerrando, sé, vos viste, a ver... Sí, vos viste lo que ha sido hoy... Eh,